La protagonista del espectáculo es una peculiar chica llamada Wensda Adams. A pesar de tener solo 13 años, la pequeña apenas muestra emociones y tiene una extraña obsesión por la muerte. También es famosa por usar ropa gótica en blanco y negro, que a todos les parece extraña. En la primera escena, Wensda llega a su escuela secundaria con una mirada espeluznante en su rostro. Dentro de su casillero encuentra a su hermano, Paxley atado con una manzana en la boca. Mientras lo empuja de repente, Wensda tiene una visión en la que ve quien torturó a su hermano. Aquí llegamos a saber que ella no es una niña normal, Wensda tiene la capacidad de ver el pasado y el futuro de alguien con solo tocarlo. Una vez que descubre que un grupo de matones del equipo de natación está detrás de esto, entra a la sala de natación con dos bolsas llenas de pirañas. Luego casualmente libera a las pirañas sedientas de sangre en la piscina. Mientras los matones corren horrorizados por sus vidas, Wensda deja en claro que nadie se mete con su hermano excepto ella. Corte a la siguiente escena, nos presentan a los padres de Wensda, Morticia y Gómez. Los dos están hartos de las travesuras de su hija y han decidido enviarla a la prestigiosa Academia Nevermore. Resulta que todos los estudiantes de esta academia tienen habilidades sobrenaturales y se les enseña cómo controlarlas. Morticia y Gómez también son alumnos de la misma academia, lo que indica que ellos también tienen superpoderes. Mientras tanto un excursionista se embarca en un viaje en solitario por el bosque cerca de la Academia Nevermore. Desafortunadamente solo después de unos minutos, una criatura desconocida lo ataca y lo remata. El alguacil local encuentra el cuerpo mutilado más tarde y comienza a inspeccionar el área. Sorprendentemente nos enteramos de que este espeluznante asesinato no es el primero de su tipo. Ha habido numerosos incidentes similares en los últimos tiempos. A continuación, Wensda llega a la academia y conoce a la directora Larissa Wims, que dirige Nevermore sin problemas. Ella le presenta a su compañera de cuarto, Enid, un hombre lobo, que es el polo opuesto de Wensda, en todos los sentidos imaginables. Enid es una chica con los pies en la tierra con decoraciones de colores vibrantes en su lado de la habitación, mientras que a Wensda le encanta todo lo negro y gótico. Más tarde Enid le da a Wensda un gran recorrido por la academia mientras señala los principales grupos escolares, fangs, fers, stoners y skulls. Los colmillos son vampiros. Las pieles son hombres lobo, los toones son gorgonas con serpientes en la cabeza y Skull son sirenas, que tienen la capacidad de manipular a las personas. En It también le muestra a la chica más popular de la escuela, Bianca Barkley, una hermosa sirena, y su exnovio Xavier Thorpe, un artista de la muerte que puede transformar sus dibujos en realidad. Mientras tanto, cuando la familia Adams parte en su automóvil, Gómez libera a Ting, una mano cortada y viva. Ting tiene la tarea de vigilar a su hija. Al día siguiente Wensga se une a la clase de esgrima, donde se enfrenta a la impresionante Bianca. Después de un poco de ida y vuelta, las chicas terminan con puntos iguales, por lo que deciden quitarse las máscaras y pelear hasta que alguien saque sangre primero. Muy pronto estalla una batalla brutal, en la que ambos se emparejan paso a paso. Sin embargo al final, Bianca finalmente sale victoriosa cuando le hace un pequeño corte en la mejilla a Wensda. Más tarde, cuando Wensda sale de la enfermería después de ser reparada, casi muere aplastada por una gárgola de piedra que cae. Por suerte el artista de la muerte, Xavier llega justo a tiempo y la empuja fuera del camino. Poco después Wensda regresa a su habitación, pero sospecha que alguien la está mirando. Por lo tanto, busca en la habitación y finalmente encuentra la mano, cosa. Al darse cuenta de que es obra de sus padres, Wensda amenaza a la mano con serle leal, o de lo contrario lo encerrará en un cajón. Aterrorizado, Ting promete ser fiel. Debido a la broma de la piraña del miércoles, tiene que tomar sesiones de terapia obligatorias. Entonces, la directora Larissa la lleva a su sesión de terapia en Jericho, un pequeño pueblo a las afueras de Nevermore. Conoce a su terapeuta pero no se abre sobre nada. En cambio, el miércoles tiene otra idea en mente. Ella se excusa para ir al baño y escapa por la ventana. Una vez afuera, accidentalmente tropieza con un hombre. De repente ve una visión, donde es testigo de la muerte del hombre. Miércoles, aterrorizado, va a una cafetería cercana. Allí se encuentra con el hijo del sheriff, Tyler, que también es veriste. Tyler está experimentando algunas dificultades mecánicas con su máquina de espresso. Las instrucciones están inexplicablemente en italiano, pero afortunadamente Wensda puede leer italiano. Ella arregla el dispositivo sin esfuerzo y, a cambio, pide que la lleven a la parada de autobús más cercana. Pero antes de que Tyler pueda responder, de repente, un trío de matones vestidos con disfraces de peregrinos llegan a la tienda y se burlan de ella. Wensda intenta ignorarlos, pero cuando no puede soportarlo más, se defiende y los golpea fácilmente. Después de un tiempo, la directora Larissa llega a la tienda con el sheriff y se da cuenta de la carnicería. Enfurecida, reprende a Wensda antes de alejarla de la ciudad. De camino a la academia, pasan por un terrible accidente automovilístico. La víctima es el mismo hombre que Miércoles vio en su visión antes. Más tarde esa noche, toca una canción inquietante en su violonchelo en el balcón del dormitorio. Es una noche de luna llena y se pueden escuchar varios hombres lobo aullando en el fondo. Sin embargo Enid, que también es un hombre lobo, revela que no se unirá a ellos porque no puede transformarse. Mientras tanto Ting aparece en la habitación de Tyler y le pide que llame a Wensda. Aunque aterrorizado, obedece y los dos comienzan a chatear por vídeo. Wensda le pide a Tyler que se reúna con ella en la feria de la cosecha al día siguiente, alegando que será divertido. Sin embargo en realidad, solo quiere escapar de la academia. Mientras estamos en la feria, vemos a Larissa vigilando a Wensda como un halcón. A pesar de esto el adolescente gótico se las arregla para alcanzar a Tyler. Los dos casi escapan del lugar, pero en ese momento Wensda tropieza con uno de sus compañeros de clase, Serval. Inmediatamente corre hacia el bosque y desde que el miércoles lo tocó, ella tiene una visión. Rowen ha sido brutalmente mutilado hasta la muerte por alguien. Aterrorizada, ella cambia de opinión y va tras él para darle la noticia. Pero antes de que pueda decir nada, Rowen usa su habilidad de telequinesis y la asegura en lo alto de un árbol. Luego revela que su madre, una poderosa vidente, imaginó a Wensda destruyendo la Academia Nevermore hace 25 años. Por lo tanto Rowen cree que tiene que matarla antes de que suceda algo malo. Luego comienza a estrangularla telequinéticamente, pero de repente, un monstruo enorme salta, destroza a Rowen y desaparece en el aire. Wensda se para sobre su cuerpo mutilado y ve la ilustración que su madre supuestamente dibujó de ella. Poco después, los oficiales de policía dirigidos por el alguacil comienzan a buscar el cuerpo de Rowen pero no pueden encontrarlo. Como era de esperar, el alguacil no cree en la declaración del miércoles sobre un monstruo que ataca a Rowen y cree que era un estudiante de Nevermore. Un oficial interrumpe su conversación y sorprendentemente vemos a Rowen, que está muy viva. Cuando Wednesday llega a su habitación, se da cuenta de que su compañero de cuarto, Enid, está demasiado preocupada con la competencia Poe Cup, un juego anual de paseos en bote. Más tarde intenta hablar con Rowen, pero la directora Larisa le informa que lo han expulsado por una razón que no puede compartir. Como resultado, Wensda vuelve al plan B y le pide a Ting que vigile a Rowen. La escena luego muestra a Rowen, que llegó a la estación de Ten, con Ting siguiéndolo de cerca. Después de observar los alrededores, se dirige encubiertamente al baño y cambia su apariencia a la de un anciano. Desafortunadamente, Ting lo pierde de vista y se pierde esta transformación. Más tarde el anciano cambia a la directora Larisa. Esto revela que en realidad es una cambiaformas y por alguna razón, está encubriendo el asesinato de Rowen. Sin opciones, Wensda se aventura en el bosque para buscar las pistas del asesinato de Rowen. La acompaña Tyler, que está acechando a su padre. Después de un rato, encuentra las gafas de Rowen y, cuando las recoge, tiene una visión. En la visión, ve un libro morado, del cual Rowen obtuvo el dibujo. Sin perder tiempo, Miércoles confronta a su maestra de clase sobre el libro, y esta última le revela que pertenecía a una antigua sociedad de estudiantes llamada las Solanáceas. Sin embargo, la sociedad se disolvió hace mucho tiempo. Después de la escuela, Wens se secuela en la habitación de Rowen para buscar el libro. Ella encuentra una máscara debajo de su cama, pero antes de que pueda irse, llega Xavier. Resulta que es el compañero de cuarto de Rowen. Miércoles rápidamente se esconde debajo de la cama, y justo en ese momento, Bianca también llega a visitar a su ex. Ella escucha su conversación y se entera de que Bianca planea aplastar a Enid en la próxima competencia de paseos en bote. Por lo tanto, tan pronto como regresa a su habitación, Wensda decide ayudar a Enid uniéndose a la competencia para que puedan derrotar a Bianca. Al día siguiente, Wensda y Enid se preparan para la competencia. Como no hay reglas, todo es juego limpio y Bianca está usando esto a su favor. Hay cuatro equipos y el juego consiste en que tienen que remar su bote hasta un destino y regresar. Quien sea el primero en llegar a la línea de meta, sin ser noqueado en el lago, es declarado ganador. Cuando comienza el concurso Bianca insinúa a uno de sus amigos, que está listo para sabotear los otros barcos. El amigo que resulta ser una sirena, se sumerge en el lago y destruye uno de los botes noqueando al equipo. Afortunadamente Wensda y Enid están preparados, así que con la ayuda de Ting, logran capturar a la sirena. Sin embargo durante la contienda, Wensda tiene otra visión. Esta vez, ve una versión rubia de sí misma y esa versión le dice que ella es la clave. Confundido, Wensda vuelve a la realidad, solo para descubrir que el equipo de Bianca lidera la carrera. No dispuesta a darse por vencida, ella y Enid deciden jugar sucio. Usan los métodos clandestinos de Bianca contra ella y finalmente ganan la competencia. Con esto, un equipo que no es sirena ha ganado la estimada competencia por primera vez en cuatro décadas. Más tarde el equipo ganador es honrado por la directora Larissa, quien le entrega a Enid el trofeo de la Copa Boe. Sin embargo Wensda no puede soportar la atención, por lo que encuentra consuelo en Edgar Allan Poe, un exalumno de la Academia Nevermore. De repente ve un símbolo debajo del libro de piedra que él sostiene. Es el mismo símbolo que estaba tallado en la imagen que Rowen le había entregado antes de que lo mutilaran hasta la muerte. Wensda resuelve rápidamente una serie de acertijos grabados en el libro y encuentra una pista, es decir, romperse dos veces. Cuando se rompe dos veces de repente se abre un corredor secreto que revela una cámara oculta. Allí Wensda encuentra con éxito el libro de Rowen, del cual había arrancado la imagen. Ella pone el libro en su mochila, pero antes de que pueda continuar, alguien le pone un saco negro sobre la cabeza. Poco después, cuando se quita el saco, se encuentra rodeada por Bianca, Xavier y algunos estudiantes más, que son miembros del club Night Chats. Resulta que aunque el grupo se disolvió anteriormente, la directora Larisa lo restableció en secreto. Xavier insta a Wensda a unirse a su grupo, pero ella se niega de inmediato y se aleja. En la siguiente escena, vemos a la directora Larissa anunciando el día de divulgación anual, donde los estudiantes de Nevermore tendrán que mezclarse con personas normales, también conocidas como normales, trabajando junto a ellos en sus establecimientos. Una vez que llegan a la ciudad, Wensda le dice a Xavier que su compañero de habitación podría haber sido asesinado. Este último no cree que Rowen esté muerto porque solo fue expulsado. A pesar de esto, Wensda le muestra la imagen que dibujó la madre de Rowen. Xavier lo mira de cerca y revela que el hombre de la imagen es en realidad el fundador de Jericó, Joseph Craxtone. Un tiempo después, Wensda decide ser voluntario en el Pilgrim World, el lugar que guarda la historia de Jericó. Allí conoce a Eugene, un joven con el que se había hecho amigo en el club de apicultura. Los dos se ponen a hablar de inmediato y comienzan a observar los alrededores. Pronto, la señorita Arlene, la cuidadora del mundo peregrino, se acerca a los estudiantes. Ella les da un recorrido y habla sobre algunos de los amados artefactos de Joseph Craxtone. El miércoles pregunta más sobre los artefactos y se entera de que tienen herramientas agrícolas originales, vajillas e incluso el orinal familiar. Quiere trabajar allí, pero no puede porque lo están renovando. En cambio, todos van a trabajar en Yeul falle para distribuir dulces y pasteles a los turistas locales. Más tarde, Wensda con la ayuda de Eugene, se cuela en la cámara de la familia Craxtone. Encuentra una pintura de la antigua casa de reuniones que incluye a la niña de su visión. Poco después, también encuentra el libro que llevaba la niña. Sin embargo, cuando Wensda se da cuenta de que las páginas están en blanco, sospecha que es una falsificación. En ese momento el cuidador, Arlen, llega y la atrapa. Wensda pregunta sobre el libro original y Arlene, vacilante, revela que fue robado el mes pasado. Más tarde Tyler y Wensda se reencuentran en la cafetería. Este último pregunta por Joseph Craxtone y Tyler revela que lo que queda de la casa de reuniones original está en el bosque. Es prácticamente una ruina y los drogadictos usan el lugar como una plataforma de choque. Inmediatamente Wednesday y Ting ingresan al bosque en busca del lugar de Joseph Craxtone. Eventualmente lo encuentran y se encuentran con un vagabundo, pero Ting lo estrangula y lo asusta. De repente Wednesday experimenta una visión. Esta vez, viaja 400 años al pasado. Vemos a la chica rubia con la que se encontró en la visión anterior. Hay aldeanos que rodean a la niña, ya que la llaman el engendro del diablo. Pronto, Joseph Craxton surge de la multitud y la llama Goody Adams. Él la acusa de ser una bruja y la condena a morir en un granero repleto de otros acusados, incluida su madre. A su vez, Woody también los acusa de robar sus tierras, masacrar a los inocentes y robarle su espíritu pacífico. Enfurecido, Joseph la mira por un momento y prende fuego al granero. Goody intenta liberar a su madre, pero todos sus esfuerzos son en vano. Por fin, cuando ya no queda ninguna esperanza, escapa por una trampilla. Mientras tanto, Wensda observa todo esto en el granero con ellos. Woody pronto corre hacia ella y le dice que Joseph no cesará en su cruzada hasta que los haya matado a todos. Con esta revelación, Wensda se despierta de su larga visión y le explica todo a Tim. De repente ven al mismo monstruo que mató a Rowen acechando detrás de ellos. El miércoles corre tras el bajo la lluvia, pero no puede seguir el ritmo. Por lo tanto sigue las huellas, que extrañamente comienzan a transformarse en las de un humano. Esto revela que el monstruo es en realidad un humano. En ese momento se encuentra con Xavier y le cuenta lo que vio. Quiere mirar las huellas, pero la lluvia ya las ha borrado. Al día siguiente todos se reúnen en la Plaza del Pueblo para la inauguración de una nueva estatua dedicada a Joseph Crackstone. Wensda toca una versión instrumental de Don't Stop, de Fleetwood Mac con la banda de música de Jericho mientras el alcalde y Larissa anuncian la estatua. Sin embargo, se produce un desastre cuando Tim, según las órdenes de Wensda, prende fuego a la estatua. Mientras otros huyen horrorizados, los ojos de Wensda brillan con venganza mientras toca rápidamente el violonchelo. Más tarde, la directora Larisa llora a Wensda, sospechando que ella causó el incidente. Sin embargo, la adolescente se niega a haber hecho algo y, en cambio, confronta a Larisa por negarse a reconocer las verdades sangrientas y racistas sobre las que se fundó Jericho. Esa noche el vagabundo de antes es atacado por el monstruo y su cámara comienza a tomar fotografías del incidente. Momentos después el sheriff y su tripulación llegan a las ruinas del bosque y encuentran muerto al vagabundo. Descubren imágenes en su cámara que pueden revelar la cara del culpable. Después de revelar las fotos el sheriff mira el rostro del asesino, un monstruo nacido de las pesadillas.